Hey, ¿cómo están chavales? Estamos aquí en un video de esta serie que, que es O class. Vamos a jugar lo que es el Low Class, el O class Witch Lover, el DLC del Low Class. Pero bueno, este por un tiempo voy a estar subiendo videos igual aquí. Y también haciendo streams. Pero los streams van a ser muy cortos por razón de que por las de mi prepa y todo. Así que bueno, si quieren ver los avisos que estoy haciendo constantemente en mi Insta, pues. Pues váyanse a mi Instagram, como dije de rato. Que aquí lo voy a dejar el editor y aquí voy a dejar mi Twitter. Así que bueno, espero que les guste esta serie como a mí me va, como a, mí me va a gustar hacerlo Así que bueno, me cayó un mes y empecemos Vale, vale, vale, aquí andamos ¡Wow! ¿cuánto, ¡Cuántos gráficos! ¡Oh my god! es en game footage! ¡Oh my god, man! Ok Ok, si estás cerrado en tus lugares eso no es buena señal, ¿no crees? Y si no hay nadie, también es mala señal O sea, sinceramente yo no iría aquí ¡Ay, pendejo! Voy a ver baterías o algo... Yas, yas, yas. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Papeleo. Me sirve. ¡Ey! Abridme. Te estás haciendo la paja, cochino. Ok. ¡Ay, pendejo! Ok. Security control. Oye, nos podemos ir por este lado, ¿no? Creo que me haga daño, ¿verdad? Corre, corre, corre. Little <risa> Te echó la mano, te echó la mano, te echó la mano Agradece, agradece, agradece que te echó la mano, tío Si no te voy a dar una berriguisa. Agradece Hola Soy Alejandro Voy a una persona así, güey Este me no me va a fiar Yo creo que hay que ir por a... Por aquí Ay cabrón, hijo de puta Vale Ok, aquí estaba el conserje Aquí está otro brazo Que okay, qué asco con la cabeza No es la puerta, mamón Witness ¿Qué es que cago ¡Ay, no, no, no! ¡Abre! ¡Abre! No No Bueno Hay que ver lo que hay aquí A ver Es que cómo se los verguearon, güey Pobrecitos, o sea, los agarraron en vergüiza Vale Cerrado Cerrado ¿Qué tengo que hacer? Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, muchacho Vale, tranquilito ¿Qué novela es esa, güey? Wow, sigue sí, viendo a Mr. Alejandro XD Qué buen, qué buen canal, eh, neto, o sea... Ustedes ya saben de gustos, ¿eh? Vean Bamzono y vean al Alfa, güey, neta hace, Hacen buenos videos ¡Ah, petejo! Vale Vale Vale Vete de aquí Yo me voy, yo me voy Hay una puerta aquí, ¿no? Hay una puerta, sí, hay una puerta Mira, me voy para mi casa, apenas antes Ahora sí, me voy para mi casa, me voy para mi casa Vale, que cagada Vamos a ver acá Soy un hacker, eh, ya vieron Soy un crack Padre, no lo haga ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Ah! Mira ¿A tu casa! ¿A tu casa! ¡Pa' tu casa! casa puta. A la... ¡Vamos por este elevador! ¿no? ¡Vámonos! Otra vez usted. I'm sorry, my son. I que la el Can you? the only la verga. ¡Acepta el Gospel y todas se abrirán ¿Qué evangelio, güey? O sea, ¿qué evangelio te dice? Velo. Tortura. O sea, no, no he visto ningún evangelio que diga eso, tío hace no no Editor, tapa esto, por favor. ¡Mande! ¡Mande, mande, mande, mándenme, Mande, mande, mande, mande, mande. ¡Buena, cabro! ¡Súbame pasa? el pene! No, nada. Gracias. Bueno, chat. Así que nos vamos a quedar. Avanzamos. Pues un poquito, la verdad. Avanzamos un poco, chat, así que bueno. Este. Bueno, espero que les haya gustado este video. Pues, y si sí me. Aturdí, aturdí O sea, no, no me aturdí, me jodí, me jodí todo ¿Sabes? No me aturdí, o sea, me jodí todo Así que bueno, espero que les haya gustado este video Síganme en mis redes sociales que están en la descripción Y todavía el video los voy a poner aquí arriba va a poner aquí en mi Twitter, aquí en mi Instagram y aquí en mi Facebook Para que... Aquí, aquí en mi Facebook Donde hago streams Y aquí en mi Twitch Y abajo también los voy a mi Discord Si quieren estar en mi Discord también Así que bueno, espero que les haya gustado este video Los adoro con todo mi heart Por el coreano no. no sé cómo hacer un coronel de corona. ¡Ah! Este, los quiero mucho! ¡Bye!